Hola a todos, espero se encuentren muy bien En esta semanita vamos inicialmente a tocar los temas de la semana anterior Vamos a reforzar algunas cositas Y un reto muy chévere, muy divertido Que es realizar un jueguito de operaciones matemáticas Donde vamos a sumar puntos Si aciertas en una respuesta Es decir, vamos a preguntar ¿Cuál es el resultado, por ejemplo, de 5 por 2 cierto si tu respuesta es correcta vamos a sumar 5 punticos si tu respuesta es incorrecta vamos a restar 4 punticos van van a ser 5 preguntas así y al final quien tenga 12 puntos en total eh, va a ganar entonces es un reto muy chévere muy divertido vamos a ver cositas nuevas eh, y nada te, te, te animo a que te retes, eh, va a ser muy muy chévere y espero que, que, que lo disfrutes mucho.